especial, el, el pato, ¿verdad? coqui pato? pato. Bueno. Sí, entonces, este hoy quisimos coqui. también como emprendedor invitarlo para que sea presente acá en la actividad. de Pero vea lo que se trae, Coqui, uh -huh. vea lo que se trae, Coqui. Tengo que hacer que se más para que lo puedan ver, levántelo ahí. Sí. ¿Cómo estás? ¿A dónde, dónde le pongo el micrófono para que se escuche? Acá yo creo que me sí. bien. Sí, creo, ¿verdad? No sé, este, por ahí. <risa> eh, claro, amigos, los invitamos a que vengan acá. y eh, Vea, todos somos acá de orgullo tico, emprendedores y tenemos esa chispa, así que, todos vengan para acá, vean las bellezas que hay acá, tenemos de todo, hasta el pato lo tenemos acá, así que, vengan por acá eh, se da una voltita en bici eh, es abierto al público, a ver, si no me equivoco oye, sí, sí, totalmente sí, sí, Oiga, total, traiga, abierto al público vengas en sí. todos por acá así que, <risa> córrele, córrele y, y tienen tiempo hasta las 12 y medio día. así que vengan para acá corriendo y vean porque tenemos muchas cosas, muchas bellezas no se lo pierden no, no, no, no, no. No, no, es que no, es me cuesta mucho por medio de la espuma. Pero sí, sí, si pudiera. Ah, bien, perfecto, Coqui. Ahí qué lindo, vea qué lindo, Coqui. ahí lo está acercando exactamente. Y vamos a hacer también ahí un zoom ahora ahora los diferentes no, Gracias, no, no, ahí deleitando a los estimados visitantes. Entonces, la dejo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Claro, no, primero que todo, pues eh, reiterar el agradecimiento propiamente a, a Comunicaciones eh, por eh, haber eh, aceptado la invitación y el haberse hecho partícipe propiamente a esta actividad, ya que como lo dice mi madre, somos un, un motor, un, un canal propiamente para que los emprendedores puedan comercializar los productos y de alguna manera que esas actividades no solamente se limiten a poder ofrecer un producto o servicio, sino de, definitivamente crear alianzas, crear contactos, y de alguna manera que se sumen personajes y personas, ¿verdad?, como lo ¿no es el famoso pato que está por acá, eh, haciéndose partícipe y pues dando su colaboración, ¿verdad? Entonces, de alguna manera hacerle la invitación para que se aproximen y puedan de alguna manera eh, ser... Eh, Presenciar todos eh, los productos y servicios que en este momento están acá en, en, esta, en este hotel y restaurante y de alguna manera dar una, una gran contradicción eh, filantrópica a lo que son los niños y niñas de, que se encuentran en una situación desfavorable, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a continuar sí, sí, sí. entonces y los dejamos Muy para amable. que puedan Gracias. seguir trabajando. <risa> ya estamos entonces en la Feria Lazos Solidarios, se, sí, sí. se nos olvidó decirnos que así sí, sí. se llama la feria: Feria Lazos Solidarios. Y aquí precisamente pues tenemos un grupo de emprendedores que han venido en esta mañana acá en Cartago. Vamos a ubicar acá para que se puedan observar los emprendedores y, y también se pueda quedar de fondo la actividad. Y como les decía, aquí es bajo techo, aquí no se van a mojar, aquí van a pasarlo muy bien, aquí pueden eh, comprar productos, pueden ver todo lo que hacen estos eh, artesanos. Vamos a, a seguir avanzando, tenemos la posibilidad de movilizarnos acá con los diferentes productos que que tenemos en esta vamos a ver aquí cambiar la cámara 2 para que vamos a ver también a a coqui manejándole vea, vea qué miniatura no sé cómo hace coqui vea qué miniatura yo, bueno yo me siento ahí ahí ahí bueno ahí me quedo ya no me puedo levantar ahí le estamos sacando buenas fotografías yo creo que Coqui cuando termina ahí la tarde bueno me imagino que le tienen que dar masajes y todo ¿verdad? vea que, vea que ¿verdad? imagínense la condición que hay que tener allí y no solo eso ¿verdad? resistencia fuerza ah bárbaro vea que, <ríe> ¿qué manera? y eh, se hizo muy famoso Coqui ahora cuando estábamos viendo también poco del tema de las noticias y sobre todo el esfuerzo que hace él como todo emprendedor también, ¿verdad? De sus diferentes productos. Aquí vamos a, a seguir revisando, seguir viendo los productos que tenemos acá muy bonitos de los empresarios de acá del Cuarco y vamos a ver los productos tan bonitos que tienen acá y que se están mostrando. ¿Vean qué rico? ¡Ay, qué delicioso! Aquí tenemos de los diferentes productos, los eh, útiles escolares, imagino que son los que están recolectando de la gente que viene y también...